que tienen eh, movilidad reducida, vamos a trabajar con dos sillas así que busquen la otra silla si todavía no la trajeron, mi nombre es Darío Chilo, pertenezco al staff de profesores del Sport Club y junto a vos les traemos estas propuestas de ejercicio y actividad física para hacer en casa, es muy importante que en estos tiempos de pandemia y de encierro movamos, movamos, hagamos algo de ejercicio, en casa aprovechemos a salir a caminar pero que también le demos movilidad articular, un poco de trabajo de fuerza y de resistencia a todo el cuerpo espero que disfruten de la clase, ¿sí? muy bien, nos sentamos, apoyo la espalda en el respaldo mantenga la espalda derecha, el pecho arriba y empezamos con movilidad de ojos hacia atrás vamos a hacer una pequeña entrada en calor de unos 8 o 10 minutos y después vamos a hacer trabajos direccionados directamente a las piernas y a todo el tronco ¿sí? siempre hacia atrás recuerden que el movimiento hacia atrás compensa todos los movimientos cotidianos que son hacia adelante manejar, comer, escribir ¿sí? entonces compensamos hacia atrás con este movimiento de hombros bien alto. muy bien, uno y otro brazo hacia atrás ¿sí? grande Mantengan la espalda arriba eso es, hacia atrás. Muy bien, acompañamos ese movimiento del brazo con seguir con la mirada la mano. ¿Sí? Hacia atrás, hacia atrás. Muy bien. Muy bien, van los dos brazos juntos hacia atrás. Sin dolor, si hay algún dolor, limita el movimiento. Eso es, amplio y grande hacia atrás. Acompañemos la respiración. Mantener la espalda derecha. Muy bien, volvemos otra vez, uno y uno, uno y uno, amplio, grande, mira la mano, maneja tu ritmo, ¿sí? si es muy rápido hacerlo más lento, eso es, muy bien, con los dos brazos juntos, ¿sí? hacia atrás, bien grande hacia atrás, amplio y grande hacia atrás. Muy bien, uno y uno alternamos, eso es, los dos juntos, dale. tomo aire, largo el aire, acompaño con la respiración, muy bien, voy hacia adentro y abro hacia atrás, ¿sí? redondeo la espalda y abro atrás, bien, si van los pulgares hacia atrás, Ahí. Muy bien, uno más. Perfecto. Apoyo la mano en la silla y estiro. Apoyo la mano en la silla, me estiro ahí. lo más lento, muy bien. apoyo la mano, vuelvo a estirar ahí. Aflojo, voy hacia el otro lado. Muy bien, movilidad ¿no? hacia un lado y hacia el otro. Todo lo que puedas. Muy bien, puso las manos y los apoyos en las piernas. Flexiono y extiendo. Al subir, redondeo la espalda. ¿sí? Hundo el abdomen, meto el pintón hacia adentro y redondeo ahí, bien movilidad, vamos solo la cabeza hacia un lado y hacia el otro, cae la oreja, eso es, gira sobre el hombro, sobre un costado sobre el otro, bien, muy suave. de costado acompañar el movimiento con la respiración muy bien hacia un lado y hacia el otro muy bien aflojamos los ojos hacia atrás y estirar las piernas ¿sí? levantamos del pie del piso, solo estirar la pierna ahí, una y la otra, mantener la espalda derecha. Bien, eso, si podéis, a hacer las dos piernas juntas, sí, dale, estiralas y vuelve a apoyar. Bien, una vez más, si te cuesta mucho, seguís con una y una, ¿sí? Muy bien, nos quedamos con una arriba y le doy movilidad ahí, al tobillo hacia un lado hacia el otro hacia arriba hacia abajo todo lo que puedas mover el pie y el tobillo bien hacia el otro lado con la otra pierna el otro pie bien movemos ahí toda la movilidad amplia y grande que puede ser del tobillo hacia un lado hacia el otro hacia arriba hacia abajo eso es Bien, volvemos al otro pie. Sentí bien apoyado la planta del pie y el otro se levanta y sube. Si sentís que estás muy atrás, puedes adelantarte un poco. Eso es. Bien, cambia de lado. Cambia de pierna. Eso es. Dale todo el movimiento que puedas a ese tobillo, ¿sí? Dale toda la movilidad que puedas hacer. Bien, aflojá, cruzar una pierna sobre la otra, cambiás y una pierna sobre la otra, ¿sí? por donde puedas. Eso es, cruzar una pierna sobre la otra, trae la pierna hacia vos y trae la I ¿sí? si no, quédate con la pierna cruzada abajo, si no podés cruzarla por arriba de la rodilla, la cruzás por abajo. Muy bien, vamos con la otra, trae la pierna ahí, siempre ¿sí? la espalda derecha. dolor, tenés que aflojar esa tensión, ¿sí? ese cruce de las piernas, si no, sostenida ahí arriba y con el mismo brazo puedes presionar hacia abajo la rodilla. Bien, por ahora estamos haciendo una pequeña entrada de en calor, un trabajo de conciencia corporal como para empezar a mover todo el cuerpo, ¿sí? una y otra pierna, los dos hombros hacia atrás, el tronco hacia un lado y hacia el otro. Bien amplio, estiro a un lado, estiro hacia el otro lado, muy bien, todos los movimientos que hicimos los juntamos ahora todos para ir terminando esta pequeña entrada de en calor de conciencia corporal, ¿sí? una rotación hacia un lado, hacia el otro, eso es, bien, bajo, y subo, redondeo la espalda, voy hacia arriba y hacia atrás. Masajear la espalda, si sí, no bajes la cabeza, ¿eh? sentí que solo baja el pecho hacia adelante, redondeo y subo esa espalda, uno más. Muy bien, movimiento, dale, hacia un lado y hacia el otro. Estos 10 minutos podés hacerlo todos los días en el desayuno. tomándolo como un hábito de movilidad articular para. Despertarse todas las mañanas con un poco de actividad física y ejercicio. Bien, lejos. Muy bien, lejos. Muy bien, hacia arriba, un círculo bien grande. La espalda arriba, el pecho arriba. Bien, grande ese círculo. Hacia afuera. Bien, vas a girar vas a hacerlo para la costada. Vas a hacerlo al frente vas a girar y a hacerlo hacia el otro costado bien, si hay dolor no lo hagas tan amplio ¿sí? hacia lo más chiquitito que puedas bien, hacia el otro lado vamos muy bien todos los movimientos amplios y grandes ¿eh? lo más grande que puedas acompañé con la respiración como aire, largo el aire aire y el, el aire bien buenísimo una vez más nos quedamos ahí eso es bien grande, bien amplio grande y estiro un brazo y estiro el otro voy hacia un lado y pues levantar de la silla y afuera Perfecto, movilidad del tronco hacia un lado y hacia el otro. Muy bien, tomo aire arriba, largo el aire, uno más y afloja. Muy buena entrada en calor. Muy bien de los pies bien apoyadas en el piso, la espalda apoyada en el respaldo, pies derecha, vamos a hacer todo el trabajo en este bloque de brazos, ¿sí? de toda la parte superior, de la cintura, del tronco, muy bien, toma ahí arriba, estirate, afloja, muy bien, hacia arriba, la mano la agarro con la otra mano, desde la muñeca y estiramos ahí. Bien, se fuerza hacia arriba, ¿eh? Bien, flojo. cruzo ese brazo y empujo el codo hacia el tronco, hacia el pecho. Bien, ese mismo brazo va hacia atrás y empujo hacia abajo el codo. Bien, si y bien apoyada las planta de los pies. hacia arriba todo lo que puedas tomo la mano estiramos ahí bien sin dolor solo busca tensión cruzo ese brazo empujo hacia atrás los ojos están abajo estoy ahí arriba ¿eh? relaja los ojos bien Llevamos el brazo hacia atrás. Es como que empujo el codo para que la mano llegue al apoyo de la espalda. Bien. Muy bien. Aflojamos. Movilidad. del tronco hacia un lado y hacia el otro. Acompañá con la respiración. Llevando el tronco hacia un lado y hacia el otro, la espalda bien derecha, eso es, si es muy rápido hacerlo más lento, bien, usa el apoyo en la silla y estiramos ahí. la mano busca la unión de la pared y el techo, allá arriba, lejos, bien, afloja. Quisieras levantarte de la silla, pero estirás bien ese brazo y el tronco ahí. Muy bien, aflojado. Muy bien, hace un balanceo de los brazos, sí. Para afuera de la silla, al lado del tronco. Un balanceo de los brazos ahí. Llevando los brazos bien arriba y bien atrás. Tanto cuando están arriba o abajo. Lleva el brazo bien atrás. Uno y otro. Eso. Es. Uno y otro. Hacia atrás. Bien. Y al frente. Trata de no poner el teléfono o la computadora allá abajo. Trata de ponerlo a la misma altura para que puedas mirarlo bien a la altura de los ojos. Si no tienes que estar inclinando la cabeza para poder seguir la clase desde casa. Eso, una posición cómoda, levantalo, ponemos unos libros, ¿sí? pero no estés con la cabeza inclinada, tratar de que esté derecha, mirando la cámara o mirando la tele para poder hacer la clase. Si está un poquito más arriba, mejor, ¿sí? pero no que esté hacia abajo, para que no estés mirando hacia abajo la pantalla para poder seguir los movimientos en la clase. Bien bien, aflojamos, va caer la cabeza sobre un lado y sobre el otro, la mano busca la oreja y presiona ahí, la espalda derecha bien apoyada arriba, presiono suave, y el brazo contrario baja, como si la mano quisiera ir al piso, ¿sí? eso, sostenerlo ahí, y hacia el otro lado la mano busca la oreja presiono la otra mano busca el piso bien muy bien aflojás las dos manos a la cabeza y presiono hacia adentro pego el mentón al pecho de esta derecha torsión, ¿sí? giro hacia un lado y hacia el otro, todo lo que puedas, bien, todo lo que puedas. Aflojo los brazos y busco que la mano trabe ahí en la rodilla, ¿sí? hacia un lado y hacia el otro. Sostengo, ¿no? como palanca con los brazos. Bien. Y bajo y subo. Bien, quédate ahí y sentado, sentado, adelantar el cuerpo, ahí, dejar caer la espalda, entre medio de las dos piernas, todo lo que puedas, sostener esa tensión. todo lo que pueda bien, aflojamos vamos al otro lado y le vas a agregar ahora un giro de la cabeza inspirándose el costado como si la oreja la quisieras apoyar adelante bien hacia arriba Hacia el otro lado y presiono y dejo caer ahí. Le agregué esa torsión. De la cabeza mirando hacia el costado. Bien, vuelvo despacio al medio y ahí dejo caer el tronco. Todo lo que puedas, hacia adelante y abajo. No cae la cabeza, ¿eh? cae primero el abdomen, el pecho y la cabeza acompaña el movimiento. Bien, pasión costal, trago ahí, es como si llevaras el hombro a la rodilla. Otro, cerco el hombro a la rodilla bien vamos ahí deja caer el tronco hacia adelante y abajo no bajes con la cabeza siente que lo que baja es el abdomen y el pecho sobre la sobre la silla ¿sí? No bajo la cabeza, eh. Estiro la espalda. Muy bien, para subir, usa las manos en la silla y córpate ahí despacio. Muy bien, y dale movilidad otra vez. Mantener las piernas separadas y ponemos esa torsión de la columna, pero con las piernas separadas. ¿sí? lado, muy bien, y para volver, hacerlo con el brazo, ¿Sí? apoyas ahí, y el brazo que está bloqueando, trabajando ahí en la rodilla, se abre a un círculo y vuelve, y gira para el otro lado. redondeo y subo eso es bajo redondeo y subo bien toda la movilidad que puedas darle ahí a la espalda si necesitas usar las manos en la silla hacelo con la mano en la silla para que te ayude ¿sí? a subir si sentís que no tenés fuerza en la espalda que te ayuden los brazos a subir ¿sí? Incorporar, una vez más. Bien, buenísimo. Muy bien, vamos hacia adentro y ahora atrás. ¿Sí? Hacia adentro y ahora atrás. Levanto el pecho, redondeo la espalda y abro atrás. Bien, redondeo la espalda, me siento atrás, la espalda redonda, es como que hundo el ombligo. Levanto el techo, abro y atrás. Bien, dale. Y abro atrás. Dale un ritmo al ejercicio de la misma respiración, ¿sí? Tomo aire, trago el aire. Trago el aire, tomo aire, ¿sí? Acompañamos el movimiento a la inhalación y a la exhalación, ¿sí? Parece espalda. Muy bien. Aflojo brazos. Dejo caer la cabeza sobre un lado y sobre el otro. Bien, eso es, ¿sí? Siento sentado ahí, sentado ahí, dejo caer la cabeza sobre un lado y sobre el otro. Bien, olvidado. Mirando por arriba del hombro, hacia atrás. Dale. Vamos, balanceo de los brazos. Vamos a la presilla. Eso, darle movilidad a ese brazo. Llevándolo hacia arriba y hacia abajo. Y siempre hacia atrás. Bien. Muy bien. Vamos con subo y bajo. Subo, que me importa, y abajo. Siento como que me presionan desde los ojos hacia abajo y estiramos ahí. Muy bien. ¿Sí? Está de sostener la espalda estirada arriba. queda el respaldo de costado ahí ¿Sí? una vez que te sentaste bien de costado giras, usas de palanca la toma de la silla y giras todo lo que puedas y estiras el brazo lejos como si hasta alcanzar la pared bien, aflojá y aflojás vamos hasta el otro lado, dale estira la espalda Trago ahí, agarro la silla con la mano y el otro brazo busca la pared. Bien derecha esa espalda, no dónde es, estirate hacia arriba, el pecho arriba. Bien, aflojá. Muy bien. Estira hacia arriba y aflojas. Cuando aflojas es como juntís el abdomen. Este se lo obligo hacia adentro. Subís, subís el pecho y aflojás hacia arriba y aflojás. Uno más y aflojás. Muy bien, movimiento a todo el tronco. Eso, todo lo que puedas hacer, hacia el otro. Nadie te mira, así que move todo lo que puedas hacia ese cuerpo toda la parte alta de la cintura hacia arriba los hombros, la cabeza tranquilo sin hacer demasiados movimientos bruscos pero dale todos los movimientos que puedas si ¿sí? se des cuenta que tenés una hormiga en la espalda y tenés que sacártela de encima movete todo lo que puedas ¿sí? dale eso es, muy bien, vamos a ir arriba largo el aire uno más y afuera muy bien, seguimos con las piernas muy bien, vamos con esta parte para las piernas ¿sí? si querés puedes sacarte el calzado, quedarte medias o sin las medias y vamos a trabajar mucho con la otra silla ¿sí? así que ponete de frente a la silla y levantás una pierna ahí. y apoyaste la pierna sobre la otra silla. Muy bien, deja caer el tronco hacia adelante, usar las manchas, si querés venir un poco más adelante de la silla, sentí bien apoyada la pantorrilla, pero dejas caer el tronco ahí. No hace falta bajar con la cabeza, sí. Si bajás con la cabeza cerrás las vías respiratorias, sentí que baja el abdomen y el pecho sobre la pierna. Ojo que tira atrás. Sostenemos, bien, si querés puedes acercar más la silla y usar como palanca el otro respaldo para hacer más intenso el ejercicio y darle más tensión. y bajas todo lo que podés no la cabeza, ¿eh? no el cuello desde el abdomen y desde el pecho cae sobre la pierna bien, buenísimo una tensión que puedas aguantar ¿eh? no dolor, si me duele no lo hago tan profundo me quedo ahí y bajo hasta donde puedo tengo que sentir que camino con el abdomen sobre la pierna para poder inclinar ¿eh? bien, afloja toma la pierna desde atrás vamos de nuevo por la otra. sube la pierna me acomodo y ahora lo que voy a buscar es agarrar los dedos ¿sí? si no llego, solo lo que traigo es la punta de los dedos hacia la cara uso la silla, me agarro y es como que quiero acercar el hombro a la rodilla y ahí bajo no bajo la cabeza, acordate no bajo la cabeza, eso cierra las vías respiratorias. Y lo que tengo que hacer es acercar el abdomen y el pecho a la pierna. trayendo la punta del pie hacia la cara. Presiono, el aire e intento bajar más ¿sí? hasta donde pueda. de la línea de la de este músculo que está acá delante, ¿sí? del sobra, ese músculo que está acá, y hay que estirar, la espalda derecha, me empujan hacia adelante y estiran la pierna, o apoyar el empeine, o puedo apoyar la punta de los dedos, como quieras, ojo, si apoyas el empeine, porque también vas a estirar mucho la parte anterior del pie, la parte delante del pie, si te duele, apoya los dedos. bien, a ese movimiento agrega la torsión Mira. te agarras el respaldo y giras ahí todo lo que puedas la espalda derecha el pecho arriba bien, aflojado muy bien y vuelvo a que no empuje la cadera y estirar ahí. tú querés? probamos el peine y el tiración muy bien, vamos a bajar de los dedos, pero sentí como que me hacia atrás, empujar esa empuja cola hacia adelante y se estira la parte anterior. Bien, si ya duele mucho me voy ahí, y ¿eh? me quedo en esa posición, si no camino hacia atrás con el apoyo de un pie y busco estirar el pie. arriba uso el respaldo para que me ayuden en esa torsión apoyo el peine si quiero más estiramiento adelante y abajo eso, quedate ahí ¿eh? estira estirate la espalda y te dejas caer ahí abajo la espalda bien derecha las plantas de los pies bien apoyadas, el talón y la rodilla en la misma línea estirate ahí Bien. si sentís que podés hacerlo te estirás más lejos y estirás ahí no bajes la cabeza la cabeza sigue la línea de la columna lo que bajo es el tronco por entre medio de los dos brazos bien no pierdas el apoyo de la silla ¿sí? usada para incorporarte y estirar ahí y usar la silla el peso del cuerpo está en el dedo gordo no estoy con el peso atrás Sentí que el peso lo tienes hacia adelante y ahí bajas Mira, vas para el costado buscas la mano al pie siempre tener la silla de apoyo ¿eh? y estiras ahí todo lo que puedas si hay mucho dolor no bajes, quédate ahí Sentí que el peso está delante, caete en la silla de adelante, no atrás. Bien, buenísimo. Aflojar, despacio, pasas hacia el otro lado y estiras hacia el otro lado. Si no podés bajar, te quedas ahí. ¿eh? Ya tira en esa posición, bien, si no, baja más y hacia el abdomen a la pierna. vamos, al peligro, muy bien, si podés, a esa silla y buscar el apoyo de la mano, si no llego, me quedo ahí arriba, si no, busco el apoyo de la mano. Bien, muy bien, aflojo, cerra las piernas, las piernas separadas en el ancho de la cadera y dejaste caer ahí, no estoy el peso atrás, sentí que el peso lo llevas al dedo gordo, adelante, y ahí estiras, como si te agarraras de la cola y te la llevan hacia arriba, eso Mano sobre la silla. Bien, si sentís que podés, bajas más, bajas más, o sea, si querés el apoyo de la cabeza en la silla y sostenés la tensión en esa posición. Si la pierna tiembla, hay que aflojar, ¿eh? subir, no le des tanta tensión. bien, yeah, aflojamos cambia de pierna la otra adelante la otra atrás recuperate muy bien, bajamos eso es deja caer el tronco un brazo en el otro el peso del cuerpo sobre los dedos no en el calor si llevas con las dos manos vas al piso, la cabeza está apoyada en la silla. Acordate que si tiembla la pierna tengo que aflojar. Eso, lo sostengo ahí. ¿eh? Bien, si es mucha tensión, me quedo arriba de la silla. Quédate ahí, sostén ahí, suficiente. Día a día lo podés ir mejorando si lo hacemos todos los días. Bien, no más. Aflojamos. Llevas la pierna de arriba. Vamos. más. Eso. Sentiste segura en el apoyo y en el trabajo. Lo que tienes que sentir es como que empujas la cola hacia adelante. Y vuelves a estirarse la parte anterior de la pierna. Bien. Se pues empujan desde atrás la cola hacia adelante. bien, igual que como estábamos en el piso, o apoyo el peine o apoyo los dedos, como quieras, bien, buenísimo, vamos con la otra pierna, ah, lo mismo, de atrás y estiramos ahí toda la parte anterior de la pierna de una sola pierna. Bien. Buenísimo. aflojamos, Vamos. Baja pierna. Eso. Usa las bolsillas. Muy bien. Junto las dos piernas y bajo. Todo lo que puedas, ¿sí? Sentí que el peso del cuerpo está delante de los dedos. Si llegás, vas a bajar una mano vas a bajar las dos ¿Sí? si necesitas tener la silla más de costado usala ahí y si no bajas las dos y dejas caer todo el tronco el, el peso del cuerpo está en los dedos gordos no atrás, miralo de costado el peso del cuerpo está en el dedo gordo del anjo, no en el talón Bien, yeah, buenísimo. Aflojas ahí. Muy bien, para subir. Aflojo las rodillas. Uso las manos sobre la silla. Me incorporo. Eso es. Uso el respaldo de la silla para incorporarme. Como de arriba. Largo el aire. Muy bien. Buenísimo. Espectacular, eh. Puedes hacer cada una de estas tres partes sueltas o todas juntas, eso depende de vos Andá haciéndolo de a poco es toda una movilidad y un estiramiento para todos los grupos musculares que estuvimos utilizando espero que hayan disfrutado la clase recuerden ingresar siempre en el canal de OSDE, que hay un montón de ofertas de clases para que puedan hacer hay varias, hay varias clases también para adultos mayores con movilidad reducida así que espero que la hayan disfrutado vuelvan a hacerla cuando tengan ganas y puedan invitar a alguna amiga desde su casa también a hacer la clase Gracias.